Gracias, mis curly. Hola, hola, mi nombre es Carmen M. y soy la fundadora de curlymangue.org. Sí, nos hemos pasado del coma no podríamos una bienvenida pero ya estamos aquí. Hoy de qué vamos a hablaros. Hoy voy a hablar, me he hecho una coleta, ¿vale? Eh, llevaba trenzas, me las he, bueno, llevaba unas trenzas de raíz, me las he deshecho porque me voy a poner lo que es un truante mascarilla, ¿vale? Es esto. Vale, esto de aquí lo voy a probar, ya los enseñé, pero hoy lo voy a probar. Entonces, ¿por qué? Porque me voy a hacer unas trenzas como estas, que las he sacado del paquete, he sacado las enseñas del paquete, las he lavado, pero son planas así como unos locks que me voy a hacer. A ver, puntualizo. Normalmente lo que haces con este tipo de mascarilla es que eh, te lavas la cabeza bien lavada, te la secas, y cuando está un poco húmeda es cuando te pones la mascarilla, ¿de acuerdo? Pero yo... Como yo me lavé la cabeza ayer, ¿de acuerdo? Eh, no quería volver a meterme otra vez champú y crema y, y todo lo demás. Entonces, lo que yo voy a hacer es ahora es. Eh, voy a, a ponerme agua en el pelo, ¿vale? Para que esté húmedo. Y luego me voy a poner la mascarilla. Y. Luego ya vengo. Os la voy a sacar mejor delante de vosotros para que veáis cómo se pone, ¿vale? Y comes, Así que esperad un momento yo que me voy a lo que es a poner a, a hacer agua en el pelo, tú, tú, tú, tú, tú, tú, Y ya vengo enseguida y vuelvo, ¿vale? Y seguimos poniéndonos la mascarilla. Un segundo. Ya estoy aquí, ¿vale? Me he puesto lo que es el agua en el pelo, está un poco húmedo, ¿Ok? Y luego lo que he hecho ha sido con un poquito con una toalla siempre de felpa. la voy a enseñar, mi toalla de felpa, que es esta, la compré en Decathlon, ¿vale? Eh, de felpa, porque va muy bien para el cabello, no se te enreda, no te hace nudos y te seca muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme la mascarilla, que es esta. la voy a enseñar, veis Es esta de aquí, que es como una toallita de, como un gorro de pelo. Entonces la sacamos, eh, la abrimos. A ver si podemos, vamos a ir adelante de vosotras, mascarilla, a ver si, vale, entonces esto es así, esta parte de aquí es la que va adelante, vale, porque esto se quita para que, se, se levanta para que puedas poner todo, entonces, lo que vamos a hacer es abrir esta mascarilla, metemos el pelo dentro, veis así. Cogemos esta etiqueta que está aquí, que se te señala. A ver, que... vamos a quitarlo un momento. Bueno, esta etiqueta la tienes que quitar para que quede bien para que se te pegue la parte de arriba pero bueno yo como estoy aquí delante de vosotros que no me da, no quiero molestar así mucho tiempo no quiero, pues esto sería así vale con lo que es esto pegado que yo no lo voy a pegar para dejarlo hace un momento para que lo podáis ver pero esto se pega vale que ahora mismo no encuentro lo en que zona entonces la mascarilla queda así a ver si la puedo meter aquí Mira, ves Así te quedaría el gorro, entonces lo tienes que tener bastante rato, como unos 15 minutos, ¿vale? Como unos 15 minutos y luego ya eh, te lo quitas y te lavas la cabeza, ¿vale? Así que hoy es tema mascarilla, como la tuca dejar 15 minutos, no voy a estar buscando 15 minutos. Lo que yo voy a hacer es eh, estar mis 15 minutos y cuando termine, en el próximo vídeo, os explico el resultado de cómo me ha quedado el pelo, ¿de acuerdo? Así que espero que, espero veros pronto de nuevo y que nada, y saber que me estoy aplicando esta mascarilla, ¿vale? Para cabello, eh, se llama marca Iroja ¿vale? Que la voy a poner en la página también, en mi página, para que la podáis adquirir. Eh, lleva Arcanoil y también y también es más aminoácidos completa de aminoácidos es un, un tratamiento intensivo vale es, es una mascarilla reparadora bueno eh, bueno será con una mascarilla sauna repar dice que se llama vale entonces nada esta mascarilla esta esta me estoy poniendo vale y voy a tenerlo en mi, en mi cabello el tiempo necesario y ya me lo voy a quitar qué tengo que contaros hoy a ver esperate que me aseguro esto eh, pues nada, eh, ya podéis ir a mi nueva página web, está muy bonita. Espero que os guste muchísimo y nada, y, y eso. ¿Y qué más vamos a hablar nada? Eh, vale, hemos hablado de mascarillas de cabello, vamos a hablar de otras cosas en el próximo vídeo. Eh, recordaros siempre que para salir a la calle os pongáis la mascarilla porque otra vez el coronavirus está afuera. Eh, sabéis que podéis visitar mi tienda eh, para que podáis comprar productos que me voy poniendo aquí. De acuerdo, es muy fácil con un clic porque estoy patrocinada de Amazon y vais a poder comprar ahí. No tenéis que buscar las cosas, ¿vale? Ya no, yo lo que he intentado ha sido reunir todas las cosas que me pongo, que me gustan y que me han ido fenomenal ponerlas en mi página para que vayáis con un clic y no tengáis que estar buscando por la tienda, ¿vale? Así que nada, un besito, nos vemos en el próximo video para explicaros qué tan me ha ido este, cómo funciona. Bueno, en el próximo video probablemente me, ya, me vayáis ya con las trenzas, ¿Vale? Que me voy a hacer después de ponerme esta mascarilla. Así que un besito y nada, hasta luego. Eh, Curly Mangue con la mascarilla spa en la cabeza. ¡Chao! No olvidéis suscribiros al canal de YouTube, a Instagram, a Twitter, a Facebook. Hemos vuelto y estamos aquí para quedarnos. Sí, ya explicaré, a ver el porqué de todos estos cambios, ¿vale? Un besito, chao.